Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicuelos, hoy tenemos lo que es este regalito, ¿por qué? Porque es My Campbell, My Campbell, My Hype Verde. Rebruto re el chabón. My happy birthday. Es mi cumpleaños. Así que bueno. Estoy muy contento. Desde ya les agradezco un montonazo. A todos aquellos que se han tomado la molestia. de Enviarme por WhatsApp. Ahí en el grupo por supuesto. Eh, y de manera individual también me han mandado. Así que les agradezco. Respondí todos por supuesto como corresponde. Y eh, nada. Eh, estoy también muy agradecido. y Muy contento con la gente de Wargaming. Y muchas gracias también por la gestión del señor... Adam Antium, el señor Adam, que es el Community Manager aquí de, de World of Tanks en Latinoamérica, por supuesto, que nos da la posibilidad de poder estar sorteando uno de estos 85M, creo que podríamos decir que es el mejor tier 6 del juego el más rotardi, el más rotito podríamos decirlo, es muy lindo, fíjense que es el T-34, típico de la segunda guerra mundial, en su, en su versión mejorada, del 85M, así que nada chicos, tenemos uno de estos para sortear entre todos ustedes pero eso no termina solamente ahí sino que además la gente de Wargaming, por supuesto, auspiciado, recontra auspiciado por ellos, eh, nos da también la posibilidad de estar sorteando eh, lo que serían 5 paquetes de 7 días de cuenta premium, bro. 7 oh. días de cuenta premium para 5 jugadores. Es una locura bro, es una locura, así que nada, estoy muy contento, eh, muy agradecido con la gente de Wargaming, con la gente de War of Tan claro que sí, con el señor Adam por supuesto porque es quien hizo la gestión, así que desde luego que vamos a estar haciendo esta, esta repartija de premios, vamos a estar tirando la casa por la ventana, son 735 días de cuenta premium más un t 3485 m para sortear entre todos ustedes, así que vamos a ver de qué forma lo vamos a organizar. Porque va a haber otra sorpresa además. Otra sorpresa, pero eso va a ser más adelante. Más adelante, más tirando al fin de semana, por ahí. No voy a adelantar nada, no voy a decir nada. Pero se viene algo también... Aparte que eso, porque yo también tenía pensado poner algo Si la gente de Warhammer no nos, no nos tiraba un centrito ahí, un, un algo Así que bueno, eso me lo, me lo reservé Y eso va a quedar seguramente para el fin de semana Así que estén atentos, que se viene un videito el fin de semana Seguramente muy prometedor para muchos de ustedes Así que bueno, nada, ¿cómo vamos a hacer la repartija de este, de este gran botín de sorteos Que nos dio la gente de Warhammer? Como lo hacemos siempre y de la manera más random y más justa para mí, que creo que es la de los eh, mensajes en el videíto, ¿bien? Así que, condiciones para participar, tenés que estar suscrito en el canal, por supuesto, no seas malo, suscríbete, nada, no es condición tampoco, si no te gusta el canal, no te suscribas, querés estar solamente participando por este, bueno, participa, bro, es así, me parece muy bien igual, eh, yo haría lo mismo, así que nada, estoy muy contento y lo que sí les quería decir es que me dejen en, eh, en los comentarios de este video, déjame tu, eh, tu nick de Watt, ¿bien? Y nada más que eso, me dejaste tu nick de what Si me querés dejar una felicitación ahí por mi cumple ¿Cuántos cumplo? Qué buena pregunta, ¿eh? me gustaría ¿Sabés qué vamos a hacer? Eso, mirá, estoy improvisando Déjenme en los comentarios, obviamente El nick, y qué edad pensás que tenés No sean hijos de mil, no se zarpen, no me tiren 60, 50, eh Nando, parece de 80 Pero pienso que tenés, no, ya lo conozco ¿eh? Son tres años de estar subiendo videos Y ya los conozco a cada uno de ustedes ¿eh? Así que no se, no se hagan los vivos eh, Así que bueno amigos, nada Vamos a estar sacando, eh, yo calculo que hoy es martes, miércoles, jueves, el viernes El viernes yo calculo que va a ser un buen día eh, para estar haciendo el sorteito Es decir, el viernes 9, ¿ok? El viernes 9 vamos a estar entregando los premios de esto Voy a estar grabando un video seguramente y eh, a quien le toque, le toque No sé si voy a hacer video o directo, bueno, no importa, alguna de las dos maneras lo voy a entregar Ya sea en directo mismo o en video eh, lo que pasa es que tengo un gran problema con el tema de internet y es que me anda para el reverendo... Traste, me anda mal. Entonces, el otro día quise tirar un directo y intenté tres veces y no pude. Entonces, no me quiero comprometer a decir, sí, sí, lo entregamos en directo y después no puedo tirar directo, es un quilombo. Entonces, al pedo. O, o es por directo o es por video. Alguna de las dos formas seguramente va a ser. Así que tranqui, chicos. Pero, entonces, como les dije, el día viernes 9 de julio, que encima es feriado en Argentina porque es el día de la Independence. Eh, así que nada, ya saben que el día viernes de 9 de julio de 2021 vamos a estar sorteando. Como les dije recién. 5 paquetes de 7 días de cuenta premium. Una cosa, les voy a aclarar, regla, esta regla sí vale. El que, si alguno ya ganó, por ejemplo, sale Pepito Mongolieri, ganó ya un pack de 7 días de cuenta premium, no puede ganar el tanque U otro pack de 7 días contra premium Por esas cuestiones de la vida, justo ganó dos veces No lo sé, puede pasar, no sé cuánta gente va a participar Pero mmm, quiero que Cada uno gane uno, el que le toca, le toca Es así, es totalmente random Si te tocó el tanque y ya lo tenés, se te va a dar el equivalente En oro eh, Así que no te preocupes, y se tocan los días premium Aprovechalos y listo, si te vuelve a tocar eh, Un día premium, un, pack de, un paquete De 7 días contra premium no, Va el que sigue, otro, otro, otro Porque ya tuviste la posibilidad de ganar, así que vamos a dejarle El lugar, el lugar a otro para que pueda participar también Así que bueno amigos ya saben, el día viernes 9 de julio vamos a estar sorteando el T-34-85M, este mismo que ven aquí en pantalla eh, y vamos a estar sorteando seguramente eh, lo que tiene que ver con los 5 eh, paquetes, o sea 5 jugadores distintos van a ganar 7 días de cuenta premium. Así que bueno amigos, gracias por los saluditos de feliz cumpleaños, muchísimas gracias en serio de corazón. No saben lo contento que me pone y respondí cada uno de todos los mensajes que me ponen, así que imagínense lo contento que estoy. Y eh, nada, los quiero mucho. Eh, estoy muy contento realmente de, de, de estar en este lugar, de ser eh, su CC. Que ustedes me hayan elegido, por eso me están viendo. Eh, están suscritos al canal muchos de ustedes. Y estoy muy contento realmente de que me sigan muchos hace muchísimo tiempo, hace tres años que me siguen un montón de gente. y Hemos pasado buenas, hemos pasado malas, hemos llorado en vivo, hemos estado re contentos contentos en vivo, nada, hemos pasado un montón de cosas ustedes han crecido, yo he crecido eh, nos vamos poniendo más viejos se pone melancólica, nada, nada, mentira, vamos a, a darle pum para arriba, los quiero mucho, en serio, cuídense y que tengan un hermoso día besos, chau chau y gracias a Adam y a la gente de Borremi. gracias a World of Tanks, besos, chau chau